Buenas. Seguimos con el posicionamiento y la importancia del posicionamiento. Si en la silla de ruedas eléctricas, bueno, perdona, en sedestación, en general, eh, cuando estamos sentados, pues el posicionamiento es muy importante. Lo que quería decir es que si es importante en una silla electrónica, en una silla manual que nos tenemos que autopropulsar, es fundamental. ¿Por qué? Verá, Haciendo un pequeño recordatorio ¿no? anatómico, la columna de forma natural tiene unas curvas. Son fisiológicas, son naturales, ¿no? Es decir, en la zona lumbar tenemos una lordosis y en la zona torácica o dorsal tenemos la curva contraria, es una cifosis, ¿vale? Para luego volver a hacer aquí otra lordosis en el cuello. Quiere decir, en una postura anatómica en bipedestación, ¿vale?, estas curvas son naturales. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Siempre que se pueda, y con las limitaciones de cada usuario, intentar respetar estas curvas sentado. ¿Por qué? Porque la columna está compuesta de múltiples vértebras, de múltiples articulaciones. Estas articulaciones de vértebra con vértebra, aparte del disco intervertebral, tenemos unas carillas articulares, entonces si yo estoy sentado en una posición cifótica en retroversión va a haber una incongruencia de las carillas articulares y puede haber un compromiso de las raíces nerviosas, que salen un par de raíces nerviosas de cada agujero de conjunción de cada vértebra Vale, eh, no complicamos la cosa, simplemente es para tomar conciencia de que si yo puedo estar en una posición recta con un soporte lumbar adecuado para que todo esté en la posición anatómica, todo va a mejorar. Va a mejorar la irrigación de todas las vísceras, de todos los órganos, va a mejorar la respiración, etc. ¿Qué ocurre? Que para que la columna esté recta y las curvas se mantengan, la pelvis tiene que estar en una posición neutra y en una posición estable. Esta posición estable no la podemos conseguir con lonetas lisas, como tienen las típicas sillas semiactivas para las personas mayores, y con lonetas en los respaldos. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada usuario, pues vamos a tener que utilizar diferentes tipos de soporte, de respaldos contorneados, alturas, profundidades de contorneado, cojines con ondonadas pélvicas para que estos isquiones anclen ahí bien y además estén protegidos, por ejemplo, con un fluido o con, uno, o con unas bolas de, de cojín de aire y que el cojín esté contorneado para que alineen los muslos. Pero bueno, a lo que vamos hoy es a la importancia de estar bien sentado en la silla de rueda manual porque hay que propulsarse. Y realmente las personas que se autopropulsan terminan teniendo lesiones de hombro tarde o temprano, porque los hombros, aunque es una articulación con mucha movilidad, es una articulación muy vulnerable, porque no hay eh, el húmero, la cabeza del húmero en el hueco glenoidal no entra el todo, entonces cuando estamos propulsándonos, hay mucho riesgo de lesiones en el hombro, ¿cómo podemos prevenir o evitar o, re o retardar estas lesiones? con una buena parametrización de la silla, quiere decir, hay estudios científicos de los cuales la altura de la silla, del chasis del asiento, debe coincidir en que cuando dejamos los brazos caer estén aproximadamente, la llama de los dedos, sobre todo el dedo corazón, a la altura del eje de la rueda trasera. ¿Por qué? Porque cuando levantamos a coger el aro para propulsar hay un ángulo de unos 100-120 grados que es el óptimo para, para mandar el máximo de fuerza. Luego Otra cosa a tener muy en cuenta es el centro de gravedad. El centro de gravedad en una silla activa sería la distancia que hay entre el centro del eje de la rueda trasera plomada que tiraríamos desde el tubo del respaldo. Esta distancia en centímetros conforma el centro de gravedad. Cuanto más atrás esté la rueda trasera, la silla va a ser más pasiva, más lenta, más difícil de manejar. Cuanto más adelante esté, la silla va a ser mucho más ligera mucho más dinámica, mucho más fácil de manejar, ¿qué ocurre? que muchas personas pues condenan esta facilidad que va a proteger el hombro porque me voy a propulsar con más facilidad la condena porque les da miedo el vuelco, ¿vale? pues para eso también hay antivuelcos yo prefiero proponer un antivuelcos pero una silla muy activa porque el usuario no tenga fuerza suficiente, no tenga una buena prensión porque tenga una lesión de los brazos o que sea muy activo para prevenir lesiones entonces siempre que podamos la silla muy activa y si hay miedo, no hay control de caballito, pues podemos utilizar un antivuelco de todas formas, cada usuario, cada persona tiene unas necesidades particulares y esto pues hay que analizarlo con los técnicos detenidamente para encontrar la mejor solución. De modo que hoy simplemente lo que queríamos recordar lo importante que es la parametrización de la silla, el ancho, la profundidad, la altura del chasis delantero, dónde está el centro de gravedad, etc. Para mejorar la propulsión, para hacerla más eficiente y con ello prevenir las lesiones de hombro, pues desde el típico manguito de rotadores hasta la, del, la tendinitis de deltoides y toda la patología de hombro que luego encima nos va a dificultar nuestra vida diaria, las transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como dijimos, iremos entrando en detalle en cada parcela del posicionamiento y hoy simplemente queríamos recordar esto, lo importante que es y otro día entraremos en detalle en cómo conseguir mejorar ese posicionamiento. Hasta la próxima.